La mariposa morfo en peligro de extinción. Una mariposa morfo puede ser una de las más de 80 especies del género morfo. Son mariposas neotropicales encontradas principalmente en América del Sur, así como en México y América Central. Su envergadura varía entre los 7.5 centímetros 3 pulgadas de la M, Rhodopteron y los imponentes 20 centímetros 8 pulgadas de la m e -Cuba. El nombre de Morpo, que significa cambiado o modificado, es también un epíteto de Afrodita y Venus. Las mariposas Morpo se caracterizan por ser un color azul, pero en realidad no son azules. Es el reflejo de la luz en escalas microscópicas sobre las diminutas escamas de las alas. También se caracteriza caracteriza por su gran tamaño y llamativo color azul. Hábitat Las mariposas morfos son habitantes de bosques pero se aventuran en los claros soleados para calentarse. Generalmente viven solas excluyendo la temporada de apareamiento donde se pueden ver de estas mariposas. Los machos son territoriales y persiguen a sus rivales. La gente a lo largo del río negro en Brasil, alguna vez se aprovechó de los hábitos territoriales de la M. Menelaus, atrayéndolas a las claros con señuelos azul brillante. Las mariposas coletadas eran usadas como adorno para máscaras ceremoniales. suelen vivir en América del Sur, en México y de América Central. Alimentación la dieta de estas mariposas varía a lo largo de cada etapa de su ciclo de vida. Cuando son orugas se alimentan de hojas de diferentes variedades, aunque prefieren la familia de los guisantes. Luego de su transformación en una mariposa adulta, beben los alimentos con su larga probóscide que encuentran en la fruta podrida, fluido de animales en descomposición, salvia de árboles, hongos y barro húmedo. El ciclo de vida completo de una mariposa morpo, desde el huevo hasta la muerte, es aproximadamente de 137 días. Solo viven aproximadamente un mes en forma de mariposa. Las larvas se incuban en huevos color verde pálido en forma de gota de rocío. Estas tienen en el cuerpo café rojizo con manchas verde, lima brillante o amarillas en su parte dorsal. Sus pelos son irritantes para la piel humana y cuando son molestadas secretan un fluido que huele a mantequilla rancia. Se alimentan de una variedad de leguminosas. Las larvas mudan entre cuatro y seis veces antes de entrar al estado de pupa. La crisálida es verde jade y emite un repulsivo ultrasonido cuando es tocada. Los adultos viven alrededor de dos a tres semanas. Se alimentan de los fluidos de frutas fermentadas animales descompuestos, savia de árboles y hongos, son venenosos para los depredadores gracias a las toxinas que adquieren de las plantas que se alimentan en estado larvario. Los adultos de la morfo azul pasan la mayor parte del tiempo en el suelo del bosque y en los arbustos bajos y árboles del sotobosque en sus alas plegadas. Sin embargo, cuando están en búsqueda de compañero, la morfo azul vuela a través de todas las capas de la selva e incluso en las copas de los árboles, pero mayormente vuelan de debajo ya que no son un tipo de mariposas que les guste andar en el sol. Peligros de la especie. Los morpos azules más comunes son criadas masivamente en programas de reproducción. Las alas Iridescentes son usadas en la manufactura de la joyería y como incrustaciones en ebanistería. Especímenes envueltos en papel son vendidos sin su abdomen para prevenir que el aceite que contienen manche sus alas. Cantidades significantes de especímenes vivos son exportados en el estado de pupa desde muchos países neotropicales para su exhibición en mariposarios. Desafortunadamente, debido a su patrón irregular de vuelo y a su tamaño, sus alas son frecuentemente dañadas en cautiverio, también son dañadas por peleas entre mariposas. Por esta razón es que esta especie se puede considerar en peligro de extinción. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.